de Masito. Vamos a aprender a cocer la pasta de una manera totalmente distinta. Normalmente, como cocemos la pasta? La cocemos en agua abundante con un poquito de sal y algunas veces incluso con un poquito de aceite. Pues bien, yo os propongo hacer la pasta en un caldo o fumet de pescado. Ese caldo que usamos para la paella o para fideuat o incluso para una sopa, lo vamos a utilizar para cocer nuestros espaguetis. El sabor que le da es algo increíble. Una vez que lo tengamos bien cocido, lo que tenemos que hacer es sacarlos directamente. Nada de escurrirlo ni nada de eso. Los sacamos y los colocamos, por ejemplo, con una gambita salajillo. Las meneamos, les damos unas vueltas y ojo, importante, otro truquito. Si echamos un poquito del caldo de pescado sobre los espaguetis y removemos, nos van a quedar muchísimo más jugosos. Así que espero que los probéis y me contéis...